Ajá, Y eso Bro, ah, se acabó, eh Se acabó el capítulo Uf, falso Hermano, se ha cargado el juego Ah, capítulo 3 eh, Agárrame la que me quiere subir y bajar Entiendo, Bendy, ¿qué quieres que haga? No, guarro Eso, eso es impuro Se te cae la colita, guarro Se te cae la colita, subir y bajar Sí, sí, sí, súbetela y bájatela tú Hey, ¿Qué tal campeón chapa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo eh, va el perrete? ¿Está mejor? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fue la, la clase? Y por supuesto el empezar, ¿no? Cómo siente empezar eh, la semana el miércoles, sí, increíble Nada, super worth it, ya mañana jueves Morí amigo nuestro, eh, a ver, pero Coño, me suena de cuando se hizo el chillo De que le pegaba, ¿no? Es Goofy, <risa> Goofy Goober <risa> Es para no a nada, eh, Goofy Eso, eh, Blanco, no es bueno eh, Goofy está de aquella manera, ¿eh? De aquella manera, campeón A y yo no digo nada, la habéis dado dronjas, eh Papá acabo de jugar un arranque de valor y me ha tocado una reina Giri que me ha eh, estado, Que ha estado afectada todas las rondas Porque la primera No le, eh, no le hemos eh, hecho No le hemos hecho bait en medio ¿Cómo que veis? ¿Que las habéis bateado, baiteado en medio? ¿En serio? Pues una cuenta Smur, campeón. Cuando eso lo hace una persona, obviamente que no, no, no, no le importa la cuenta mur, o Se hace otra y ya estaría. Gente que no es capaz. ¡Me huela a Kun aquí! ¿Usted huela a Kun, Boris? Está diciendo que sí, ¿eh? Está diciendo que sí. ¡Usted es un furro! Ajá. Se está empinado eso, guarro. ¡Quítate de aquí, mamá huevo! ¡No me toques, guarro goofy, guarro. ¡Su. ¿Qué es eso, ellos? La mujer Bendy. Eh, y solo se ponía. Eh, solo se ponía a jugar eh, cuando quedaban ella eh, Contra 5 era malísimo. Aparte de. En todas las empezar a llamarnos malos. No veas cómo está la peña. La verdad, campeón, Valorant. Eh, bueno, supongo que tiene un pase, pero nunca puedes aloverwag. O sea, te vas a sentir como que no tienes las capacidades cogn cognitivas para poder llegar a ganar una partida porque la gente te lo impide, campeón, en todo momento. Pero en todo momento, a no ser que juegues de 5, ¿no? O sea, pero es ridículo. Por eso yo odio jugar en Madrid, pero debo de jugarlo porque, eh, ya me entendéis, aquí en directo pss, va mucho mejor. Ya me jodería. Rinne picker, que esperaba? Sí, eh, no van coña, en fin, eh, la hemos perdido, eh, pero bueno, me da igual. Claro, pero es la cosa, campeón. Eso no debería ser así. Porque a ella mmm, no le importa su elo y a la gente sí, ¿sabes? En plan, ese tipo de jugadores deben de estar excluidos. Y es eso, estoy con Factor Tú. En plan, pillar a una reina en 2022 está bien si eres un Smurf para reírte de la peña, ¿sabes? Porque de la 1 a la, a la 5, en cuanto ronda, te fumas a la peña, ¿no? Eh, que da gusto porque tiene regeneración de vida. Se acabó. ¿Y el hacha? Hermano, ¿qué le tengo que hacer a vos? Y yo, yo no te tendré que tocar la picha, ¿no? Yo, bueno, yo no quiero eso. Te toco el baño, la picha no, eso es asqueroso. ¿Qué tengo que hacer, y. Yo? ¿Qué coño, cómo fueron las clases campeón? Eh, me cago en la leche, chapita Eh, un 4% campeón Porque solo se lo lleva el Boris, eh Me cago en la leche Habla con Boris ¿Dónde es? Hey, ah, eh, hey, Boris Ahora, ¿cómo hemos quedado eh, 11-13 O sea, éramos en 4-5 Los otros eran muy, muy malos Pero no sé, so. so. podía eh, Porque íbamos en eh, Seguro eh, te dice algo A ver, encuentra eh, sopa para Boris Joder, ¿más sopa? Le tienes que hacer una sopita a Goofy eh, Gruber. Eh, a ver Ah, aquí ¿Qué cojones? ¡Gufi mendigo! Tirado. ¿Y yo dónde te meto la, la sopa? ¿Por el culo? ¿Qué pasa? Y es eso, campeón. Yo por eso digo que no marcasteis vuestro tiempo en ningún competitivo, chapa. Siempre lo digo, son muy pesados, ¿verdad? Pero a ver. Entonces, digo, Perico, ¡Que te vea, vea con tu un secretito! Cue, cue, cue, cuéntamelo Lu! Mi, no mi, ¡Mi moto! ¡Mi moto hace! Prrr, y es la mejor es que, la que la hay. La ¿Te enteras, peluca? peluca. Ey ¿Cómo saco el inventario, tarde, Domingo, ¿eh? domingo coches de choque. De choque. Eh, consejo, encuentra tres latas de sopa. Bro, te la meto por el culo. ¿Qué te pasa, mamahuevo? Pingoso. ¡Pinga! ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde está la cocina, bro? Aquí no hay nada. La madre que le parió, ¿qué coño le pasa al man? Eh, estaba a dos de subir a plata, pero tampoco es que me importe mucho subir o no. Casi nunca juego Compe, ¿En serio, campeón? Es raro, ¿no? O sea, en sí. A ver, yo qué sé Yo, mientras que no juego competitivo Guay, porque Lo primero que malgastáis vuestro tiempo Lo segundo que perdéis vuestro tiempo De invertirlo en hacer otra cosa Por eso Ni los ni valores ni Forna Ni Polla, ¿sabes? En vinagre, en overwatch Perdéis el tiempo de Si no vais a monetizar eso Es como, ¿para qué? ¿Sabes? Ahora, eh, ahora sopita, pero ¿dónde lo hago? Eh? Nivel de furro 2, eh, Draco, porque se lo lleva todo el puto Goofy. Hola papá, eh, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, ¿Todo? ¿Qué tal, Sarai? ¿Cómo estamos? Aquí estamos jugando al juego este del Bendy de los huevos, de, de los furros de tinta, ¿eh? y está no está mal, la verdad. Lo único que, ¿sabes? Como eh, para entrar en pretexto tenía que saber para jugar a dos dentro de poco, tenía que saber básicamente cómo, cómo es el primero para comprender el eh, lore, pues decidió y traerlo. Y también tenemos ahí otro jueguecillo, está bastante guapo, pero eso lo traigo después del competitivo, que estaría worth it, la verdad. ¿Y qué tal estás? ¿Cómo va? Eh, que allí hoy era cuando era el día de fiesta, ¿no? Me cago en la leche, Sanay Has descansado hoy Y bien las clases ¿Eh? Bien Y la perra, bueno, ahí está A ver si aguanta esta mañana Momento ayer Pero solo eh, una vez eh, Y ahora parece eh, que está mejor Arte caso, campeón champa O sea, no tienen por qué, ¿sabes? En plan, seguir el mismo camino Que el, el, o sea, el, el otro pobre Pues no pudo, ¿no? Eh, a tiempo Y ella sí está a tiempo Y estoy seguro que lo está eh, En este sentido eh, Asimilando bien Y desarrollando eh, sus eh, Defensas Para poder llegar a ser inmune Por supuesto a la parvo Ya me jodería No bueno, vea ellos Aquí vuela Cagado, sea, Qué peste. Y ¿eso es una pistola? No donde tengo que hacer la comida? Tiene que encontrar botes de sopa, Kung, ¿en serio? Me falta uno entonces. Pero, ¿where is the other? Y me sabe que las clases bien, campeón, chama, que también, coño, empezar el miércoles que guay. Ah, aquí. Hijo de la gran puta, ¿sabes? Me cago en la leche. Ayer eh, estuvo bastante mal la perra, pensábamos eh, que ya no iba a aguantar eh, más, pero eh, aguantó. Le dimos los antimóticos y tal y ya se puso mejor. Qué alegría. Me cago en la leche. Ese, ese chapitas, tío. Es eso, que tampoco, ¿sabes? Por eso te dije que no, no quería. Bueno, mejor dicho, no, no quisiera que cogieras un, un mal sentimiento, ¿sabes? A la hora de tener un animal, tío. Por haber tenido un descuido, ¿sabes? Esta vez, macho. Tío, hoy estoy descansando todo, eh, todo muy bien. Qué alegría, esa sala y poderosa. Es que, a ver, por lo menos yo hacía lo mismo en ese sentido. Con... Toma, cómete esto, métetela por el culo, Goofy. Falso. ¿Qué hermano, ¿qué hace? Ah. ¿Sal de la casa? segura consejo, utiliza la palanca Ah, que quiere que te, que te pegue un palancazo Ajá, quiere dejar de vivir, ¿no? Entiendo, pero es eso, los días de Los días festivos siempre Sarai y yo eh, utilizaba lo, El último, lo utilizaba sin duda alguna Para poder llegar a restablecer en este sentido Literal, ¿no? Las energías Me cago en la leche, pero me alegra saber que por lo menos Mira, mañana jueves y no te queda nada Y termina la semana, Sarai, y en breve ya tiene los exámenes Finales hechos, pero del tirón, ¿eh? Me alegra saber que estás bien y muchas gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis siempre a diario 24-7 y ahora pues yo que sé Por lo menos eh, se mueve de aquí para allá y bebe mucho eh, Mucho agua, parece que está Algo mejor al menos eh, desde ayer Pero es eso, campeón, es lo que dijo Sarai Que yo, oh, un mal lata El proceso en sí de, de lo que es el Que el perrete desarrolle, básicamente su Defensa es que tengas tú Muchísimo cuidado y estés encima Del perrete, o sea, realmente como eh, Viendo si lo soporta, lo tolera O no, ¿no? Realmente ¿Por qué me escondo de Goofy? ¿Por qué? Te faltan dos eh, cocinando eh! Tremendo trade, eh! increíble ¿Qué quieres Boris? Hermano, ese me, me, me, bicho este tío es un po, puto pervertido Parece que, que está muy escudo más adelante Busquemos algo de luz Toma ya, la cámara de la Langway Increíble ¿Qué os está pareciendo el Bendy? ¿Tú habéis visto este juego, chapa? ¿Y Sarai? O se raro de cojones, la verdad Pero está gracioso, es como una película de Tim Burton Pero en modo pesadilla, pero está bien Lo único que no soy si muy bueno yo lo pulo, ya lo sabéis Goofy está eh, pensando eh, ¿Qué hace ese tonto? O sea, eso era para En plan rollo, me perseguía, yo quería salir Campeón, no quiero que me Me, me, me empotre el Goofy, me voy Goofy, Goofy pervertido Mamá huevo, eh y seguro, Me da mala pinta, eh. el Goofy se Da mal rollo, loco o sea, sé, sé que es mala persona En algún momento se va a revelar Veneno, ¿eh? No vea, ¿no? Se viene Jansker rico, ¿no? Uf, es amigable por ahora Claro, no es la cosa Parece un poco Psycho Killer, ¿eh? Cuando se le mete algún ese por el oído Madre mía, aquí se viene Jansker, gente Hola, ¿qué tal? Buen día Vamos a hablar, vamos a crear un poquito de ambiente Para que me pegue menos susto Let's go, no había nada, ¿no? Ajá, la tuerca me la meto por el poto Me abre la puerta uh, What do you mean eh, about this room? Na, na, nani What the fuck is going on, bro? No hay nada aquí. Se me he equivocado. ¿Cómo que por ahora? Claro, campeón, yo es que desde el primer momento a Bezari no me da buena espina al ese falso de la Me parece un poco presuntuoso. Antes me ha mirado el culo, el guarro, eh. Yo lo he visto y digo, este quiere, mandangón. Y coño, venimos a salvar a a los dibujitos animados de, mi, de, de, de, de Walt Disney, tío El hijo de puta ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde está? ¡Hostia! Ya lo verá ¡You are so scary, Goofy! ¿Qué dice el Goofy, cojones? Ah, que tengo que ir con el tonto polla este Me cago Eso significa que eres un furro, ¿no? Eh, uy, va subiendo, ¿eh? Porque vamos con el furro Porque vamos con Goofy Mufi no ve como tiene lo tuyo, eh, cuidado, eh, va a crecer eso también Y por supuesto que aproveche el desayuno, Sarai, me cago en la leche, que en breve también eh, desayunarás algo rico Ey, what is furro? Te huele la boca furro Papá ayer eh, regalé dos eh, cosas en el Fortnite con tu código, pero eh, olvidé tomar fotos, no pasa nada, me cago en la leche, igual que pibardo Muchísimas gracias siempre por utilizar el código, macho o sea, es súper agradable aún así sabiendo cómo, cómo se comportó Epic Game con nosotros, tío. La verdad que desde aquel momento, wow, o sea, ha sido todo diferente, ¿no? O sea, con el puto Fortnite. Y bueno, ahora a ver si en Navidad me puedo pillar la RAM y si vuelvo a Fortnite realmente tampoco le voy a meter tanto entusiasmo. Ya sabéis que ya no es un juego que genere nada ni, ni, ni que nunca generará. Ya es un juego, un caso perdido, ¿no? Al fin y al cabo. Yo tengo un 2% y tú, eh, tu hermano, otros otro dos. papás eh, no dejes a Boris solo pero si sale el hijo puta, ¿no? Encuentro una nueva salida. no ha muerto prácticamente. Sí, sí, o sea, en plan... No sé. Literalmente. A ver, lo, lo que más me preocupaba es que ni en el competitivo después eh, de tanto tiempo invertido... ¡Oh, wow. wow, no recuerdo nada de esto! Increíble. Boris le tiene miedo al vendida ahora. Ah, porque la ha poseído, ¿no? Me sorprende que llega a 56k, porque hoy había un torneo campeón chapa. Literalmente. Es increíble. De puta el hombre ese, ¿eh? el hombre tinta ¿eh? oh, oh, Siempre en el tiempo Yo voy a jugar eh, Para nivel 100, pero el siguiente pase Sí, ahí espero, eh, no me lo pillo Hasta el nivel eh, 100 Claro, pero no vas a tener la bonificación, campeón Para poder llegar antes al pase Yo voy por la segunda página, estoy súper desmotivado Ya sabéis que, yo que sé, me voy a poner a jugar Fortnite por la noche, hermano, tampoco No quiero, ¿sabes? en plan, no pega, ¿sabes? Realmente o sea, no pega ni con colas. Prefiero hacer millones de cosas Fortnite ha muerto para todo el mundo ya O sea, no sé Entiendo que haya personas que juegan al Fortnite actualmente Pero por aburrimiento Por falta de, ¿sabes? De entendimiento de otro juego O yo qué sé Realmente En plan, pienso yo Como que no hay juegos divertidos Eso es un conejo No hay juegos divertidos Y Fortnite pues es lo que siempre, lo que siempre está ahí, ¿no? En plan, yo qué sé Pero como juego y tal Yo no lo jugaría Ni Harto Whisky, sinceramente eh, o sea, es ridículo, el crecimiento exponencial de Twitch ahora es muchísimo más pequeño Pero al mismo tiempo, sé, antes no lo era con Fortnite igualmente O sea, ya me entendéis a lo, me, lo que me refiero, Fortnite ya no generaba nada Yo he visto eh, creadores de contenido de Fortnite hacer directo ahora con el partner y tienen 10 personas, eh O sea, nadie quiere ver Fortnite A mí me regalaron el pase y no he subido eh, más que 30 niveles Es normal, sabéis, qué es eso, o sea, después de 4 años, va a hacer 5 Fortnite no ha hecho nada ni para mejorar la condición, eh, o sea, en plan el servidor lo primero O sea, es ridículo cómo cojones no haces que se pueda jugar en toda la plataforma Porque ya no, no debe ser que haya upgradeado la puta placa base Y ahora como que los requisitos, por supuesto, de la RAD se quedan cortos No, no, no, eso no es, eh, macho, porque Fortnite va en cualquier lado Porque si voy a tener la palanca, guarda, eh, ¿sabes? Y ya guardé campeón ahí, pero no sé qué debo hacer ahora O sea, he encendido la máquina de juguete Pero... Ah... Le tengo que dar. Ah, vale, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Perdón, campeón. Eh, eh, Avezari Perdón. Yo y mi plomo. No lo sabía. Chico, eh, Chiso, quieta Quiet. Hostia. huevo Viene el Jansker, ¿no? Un Betibu de ponían. Dijo Fan02 que es un boss bastante duro, ¿no? Son gilipollas Pobre Avezari campeón. El competitivo. Es eso. Favorece siempre al que tenga a lo mejor una racha de victorias. Todo el puto rato. Da un poco de grima, la verdad. Y yo me dejas salir, me tengo que comentar esto. Vale, vale, te dice. Alice Angel. Ok, ahí te... ¡Oh, joder, puta! Me he en tus muelas. O sea, creo que me ha acercado demasiado, ¿no? Run. <risa> y el you there Una nueva víctima en mis manos No te flipas, vale, no me vas a matar Ven ahora, eh, ve veamos si eres digno eh, De ir con los ángeles ¿Ya me peleo con ella? Pero si no tengo mi palanca Te dice, encuentro una nueva salida Vale, por aquí puedo pasar La vía, ¿no? Hostia puta, eh, da cague, o sea, es como... ¿Qué cojones? Está como corroída, ¿no? Tiene una cara un poquito. Joder, eh. el maquillaje ese de Maybelline, no vea cómo le, le tiene una cara a la que ¿eh? Te dice ángel o demonio. Eh. Yo la verdad me iría por demonio. Venga. Vamos a darle. A lo mejor es el mismo side. No me jodas que me has encerrado. ¿En serio? Uf. Mal rollo, gente. Mi palanca. ¿Alguien sabe si aquí la palanca la, de... ¿La tengo o no la tengo? Ah, perdón, palanca, qué eh, coño digo, es un hacha. Vamos a ver qué nos cuenta la grabación. Eh. No hay nada de malo en soñar, desear lo posible, es solo en la naturaleza humana, así es como empecé. solo un lápiz y un sueño, todos queremos eh, todo sin eh, sin siquiera tener eh, que mover un dedo, dicen, eh, dicen que solo tienes que creer, la confianza puede hacerte triunfar, la confianza puede hacerte rico, la confianza puede hacerte poderoso, porque eh, con suficiente creencia eh, incluso puedes engañar a la muerte, este es un pensamiento bonito y positivo, positivamente tonto. Entiendo, Manny Stupid things Wow Qué loco, ¿no? Lo que pensaba Walt Disney, ¿eh? Vale Me veo un Jansker aquí en la cara, gente Yo me lo, me lo voy a comer, ¿eh? Enterito, Jansker otro, otro de estos, tío O sea, qué bicho Esta zona supongo que no, no tengo un arma para enfrentarme, ¿no? A la peña O es la paya, ¿no? O sea, la novia de Bendy Que me va a joder ahora, ¿no? El, el, el gameplay, ¿no? A ver Abrimos la Hijo de fruta Ya estoy más o menos acostumbrado, ¿eh? Al mamón, ¿eh? Boris, ¡Hostia, Boris! Estás Boris aquí, es tío de ¿Qué dice Goofy? ¿No se pasa? supone que encontraste algo que podemos eh, utilizar para protegernos? ¡Hostia! ¡Ármate! ¡Dámelo, dámelo! ¡Una tubería, gente! solo hará Jim Gracias, bro Boris, eres un amor Pero después te convertirás en un malo, seguro La tinta se te meterá en el cerebro Ah, mira ¿Eh? No, no, es, esto es la tienda de juguetes, ¿no? ¿Eh? Voy a explorar igualmente el site, ¿eh? O sea, por aquí tiene que haber un Jarsker fresquito Hija de puta ¡Hala! Pega Pega y deja moco tinte, ¿no? Tinta, guapísimo Vale, nada ahí Esto para adelante, ¿no? O sea, full lineal A ver Parece, parece, que, que, eh, eh, parece que para abrir la puerta esto, Vale, eh... Abre la salida de almacenamiento. Consejo, encuentra un segundo interruptor. Joder, como qué consejo tan grande. Eh. Para acá, gente, a todas ¿eh? Por aquí ya debe de haber bichitos, ¿eh? O sea, para matar, gente, digo. Vale, este está roto. Eh, qué guapa la animación esa para. ¡Eh! Me cago en todo muela, compadre. Y yo me ha pegado un susto el payaso. ¿Cómo miente ¡El enano! La vida, la vida, la vida, ¿cómo me pongo la vida? ¡Boris! ¡Joder, la Gran Berriki! ¡Hostias tú, qué duro, eh! ¡Coño, qué susto me ha dado, compadre! ¡Ha salido del malet! ¡Ha salido del cuadro, coño! Yo diciendo que guapo el cuadro, sabe, un pillote ¡Cabrón! Encuentro una nueva salida ¡Qué susto me ha dado, coño! Boridala dale ahí, hombre No, no, pero voy a ir por aquí, ¿ok? Un momentito acuerdo? Vamos a volver a hablar eh, De esto, sí eh, La presión supera eh, los 45 tonillos de seguridad No es tan fácil Vale, vamos para adelante a todas. De mientras a ver Lo siento, pero debo de explorar, ¿vale? O sea, un poco o sea, ahora sigo por donde correspondería Pero si no exploro, a lo mejor no pillo Un objeto vital para Para la run, ¿no? O sea, para esta Ey, para este episodio Que estamos jugando Habrá aquí otro bicho nano de eso Oye, qué mal rollo, ¿no? Phil, eh, familiar, o sea, se siente familiar, ¿no? A ver, me va a pegar un susto, bro Qué mal rollo, ¿no? Ah, vale, o sea Esto es donde yo me, me debería de esconder, ¿no? Entiendo Vale, pues nada, a lo mejor esto es parte del lore, bueno Venir hacia aquí El enano ese más complicado, ¿eh? El cabrón, o sea, tiene bastante vida Ah, no, no, por aquí yo no he venido, ¿no? ¿O sí? No, esperamos entonces Ah, sí, sí, sí, yo he venido por aquí Vamos a ir por donde iba Boris eh, Para seguir la historia Pero tenía que tastear si, si había algo Crafteable o, ¿sabes? Para pillarlo No había nada <risas> Sadness Boris, tío, qué bien me esperas, compadre Estás atoísima, ¿eh? Vale Lata de sopa eh, Todavía no sé yo cómo se ponen las sopas, tío O sea... Eh, configuración, a ver sustituir, sustituir, sustituir, sustituir, sustituir, Movimiento de la cámara Setting, setting, setting, ¿dónde están, tío? Los... No te el ¿sabes? Los movimientos Vale, allí no hay nada No, no, ok Vale Hostia, ¿y esto? Vale, no hay nada No podemos entrar al cuarto baño de señores y señoras Hey, let's go, Boris Boris, eh, está en otra órbita eh. Espera, hay un momentito, Boris Vamos a taxear un poquito por aquí la cosa, ¿no? Vamos a abrir esto incluso Parece que tiene en de Light, tío. O sea, cuando me meto en, en la mierda esta. Vamos a ver, Boris, ¿qué quieres, bro? Que nos metamos por aquí. Ah, que tú me vas a. Me vas a esperar. Qué cagueta que es. Suba, anda, Boris. Vamos, mamá huevo. Mamá huevardo. ¿No me deja subir o, o.? ¿Cómo? O sea, hola. Vale. ¿Boris? ¿Eso qué es el ascensor o algo? O sea, ah, vale, vale, vale. Que yo estaba. Él, él me estaba esperando para subir al ascensor, entiendo. All right, let's go. Eh, ¿Ok? Eres muy interesante y tan diferente. Tengo que decir eh, que soy eh, un fanático. Parece eh, que tienes una cita con un ángel. Eh, yo le di a la puerta del demonio. Ven a mí eh, ahora. Nivel 9. Solo tienes que seguir los gritos. Sal con un ángel. Consejo. Visita a Liz Ángel en el nivel 9. O sea, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Qué coño, tío. Maldita locura, ¿eh? Tiene una locura el yogo flipante, ¿eh? La cámara está un poco. What? A ver. Vale, vamos. Un mundo entero retorcido aquí fuera. Pobre borijillo, Me da a mí que va a morir, ¿eh? O sea, me da a mí que va a morir O se va a sacrificar por salvarme o algo Me da a mí en el hocico, ¿eh? Hocico de hierro Por ahí van a salir bichos ahora Lo siento Boris, un momento, perdón Estoy tasteando ¿Qué, qué? Esto? ¿Qué narices hay por aquí? Esto me huele a vos, ¿no? El tercer level, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Qué tal campeón? Ese Magic, ¿cómo yo me cago en la leche en la geografía? Ahí estamos, que seguro que lo habrás jugado, ¿no? Al Bendy Que como va a salir dos Que Fanzelotu nos lo mostró el martes Digo, vamos a ponernos en situación de lore, ¿no? Estos malditos ascensores eh, a veces eh, se abren, a veces no, eh, a veces vienen, a veces eh, siguen yendo al infierno eh, y regresan. ¿Qué? Eh, eh, sigo diciendo, eh, diciéndoles a estas personas: eh, ese señor Joy, digo, eh, sigue dejando rincones como este. Seguro que alguien terminará cayendo, pero eh, seguro que no seré yo. Estoy usando las escaleras. Increíble. A ver. Dios, Boris, o sea, te teletransportan, te no? Vale, la llamada del Ángel Chi y esa Call. Bro, Boris, no mueras. Vale, déjame a mí delante tanquear el asunto, gente. Qué mal rollo, ¿no? Tía. Va súper decidido, tío, eh. Tío, Boris, tío. ¿Por qué no me esperas, bro? Tío, batoísima. ¿Hay más Boris? hala tú tienes corazón, Boris, ¿en serio? Uf. Ahí veo un enano de esos cabrón, eh. Van a arrancar corazón, gente, al ¿eh? Boris No te dice, corre, vámonos, anda Mamá huevo Mira a tu alrededor Use muchos de esos para hacerme hermosa Has hecho mucho Cualquier cosa que no sea perfecta Queda atrás Tuve que hacerlo Vaya señora tan loca, ¿no? ¿Quién eh, lo hubiera pensado al almorzando con fue Drew? Eh, por otra parte, los tiempos son más difíciles de lo que pensaba Por un momento pensé que estaría eh, parado con el cheque Pero eh, tengo que decir, él no era eh, todo lo que esperaba Bastante encantador, incluso me llamo Alice I like it I like that Madre mía la señora ¿Y hoy viene el final boss este o no? no? Una lata de comida, gente, de puta madre Del Tiri Qué ruido tan eh, cochambrosos, coño. ¿Boris? Tío, Boris ha quedado traumatizado allí, ¿eh, gente? Miradlo, tío. Hermano, si no quieres venir, Boris. Si te matan, no me culpas ¿eh? Hostia. ¿Me vas a soltar un bicho irlandés de eso? Ahora llegamos a la pregunta. ¿Te mato? ¿Te destrozo para dele dele dele deleite de mi corazón? No, señora, ya te vale, ¿no? Las opciones de eh, belleza son eh, inaguantables. Como una chica para elegir. Tomé este pequeño fenómeno por el momento. Se arrastró aquí, tomando eh, su tinta eh, contaminada a mi puerta. Podría haberme tocado, podría haberme empujado. ¿Qué? ¿Sabe lo que es? Eh, vive en eh, los charcos oscuros. Qué rara la señora, ¿no? Recuerdo de tu memoria ¿Qué pasa, banda de Digimones? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Ese de los Aquí estamos, tío Estaba esperando Que ya vamos al overwatch cayó muy bien La verdad, o sea He perdido solo una partida de 7 Perdón, dos de 7 Y ya nos queda para mañana Dos partiditas Y no me ha el PC He encontrado el fallo Ahora te lo digo, campeón ¿Cómo ha ido la mañana, campeón? El de Nada Oh, señor, se, eh, señorita Tiene toda la cara, campeón hecha para abajo La salida de pesadilla de novedad Estoy tan cerda Coño, eh, cerca Ahora casi He entendido cerda Vale, lo siento Si te evitaré por ahora Mejor aún Ya me acuerdo de esa cabrona De esta cabrona Pero Ahora ya me tengo que pegar de hostias O con el, el bicho irlandés Me voy a pegar Te dejaré subir y salir eh, De este lugar Si primero me haces Un par de pequeños favores ¿Qué quiere que haga? Vuelva al elevador pequeño eh, Mensajero Tenemos trabajo que hacer ¿En serio? Me lo me lo va Realiza el deseo de Ángel, consejo. Vuelva al elevador. Y si no quiero. No quiero matar a Boris, tío. No quiero matar a Boris, tío. O sea. ¡Ah yep! Eh, tiene que estar con nosotros. Goofy. Es Goofy, tío. O sea, el personaje más patoso del mundo. Se ha ido. O sea, Boris ha entrado aquí ha visto que había un montón de hermanos suyos aquí y se Y ha dicho, compadre, <coughs> colega, ¿dónde está mi coche? Increíble, ¿cómo te fue la mañana, campeón? tú? Y he, eh, he encontrado el bugueo del Overwatch O sea, literal eh, Era una actualización que Una actualización que ya me entendéis Lo de la CMD de abrir eh, las actualizaciones del sistema En plan, rollo, eh, la RTX eh, No la puedo actualizar de otra manera que no sea así Mis máquinas tienen hambre Reúna algunas piezas de repuesto Toma la llave inglesa Reúne cinco herramientas e especiales, El eh, consejo, busca eh, cajas de herramientas de nivel KK Tiempo verbales, como, como te dije Saber identificar los tiempos verbales por mm, palabras que te van a decir eh, Es este tiempo verbal y viceversa, ¿no? Al fin y al cabo también currarte bien el, el vocabulario Literal que... Ah, eso debería ser suficiente, dámelo, vale, del tirón El vocabulario, todo por poner mal la puta fecha ¿Qué? ¿En serio? ¿Por el TH? Qué guapo que es Isidor, hombre ¿Acaso lo dudas, campeón? Eh, Avezari. Cada vez leche, vuestro catete, bueno, y perrete son la caña. O sea, de Saint Time, me parece eh, increíble el amor que le tenéis, el cariño, ¿no? Súper bonito. XD, o sea, por un TH, te campeón, o algo así similar. Por eso es. A ver, entiendo que vuestra profesor, eh, tu profesor, profesora, ya en bachillerato, te exija eso. Pero si en líneas generales, por supuesto, veo que el examen está bien, tampoco, o sea, para la próxima te digo, escucha, va, para la próxima te vas un punto entero, ¿vale? Si no lo pones. Eh, literal, ¿no? ya estaría, ¿no? Te mete un poco el miedo en el cuerpo. sí ¿Dónde estaba la señora, tío? O sea, en el 9, ¿no? Vamos a llamar al ascensor, entonces. Las palabras, los números originales, los puse bien, pero eh, no, eh, no pones el o eh, entiendo. O sea, putadón, la verdad, pero también entiendo que tu, tu profesor profesora se haya un poco como enojado ahí. ¿Os lo ha dicho a lo largo del curso o lo da por hecho que lo tenéis que poner, no? Supongo ya. Me voy a ducharme sin problema Me a y campeón Ahorita te vemos Me cago en la leche Un mega abrazo Y por supuesto A ver si ya cuando venga Tenemos el tercer nivel hecho Me cago en la leche En vez de TH De off de October Claro Tienes que poner Una coma Arriba claro No se pone off O sea Se pone O F O sea O F En serio yo siempre lo ponía, porque, claro, nuestra profesora Siempre nos obligaba eh, Literal, que les enseñaba, salía a la pizarra todos los días y ponía la flecha, la, la fecha, pero yo no le ponía Ni comas ni mierda, eh, te lo juro O sea, tal cual lo has puesto, o sea, 25 eh, TH Así lo ponía, campeón Te lo prometo, eh Se pone eh, TH, coma October, ¿en serio? Por eso, hostia, ya ves Bueno, supongo que este fallito Enano, minúsculo, lo vas a recordar Para siempre pero vaya, aún así eh, Este es el segundo examen que hacen, ¿no? Campeón, que le dicen el otro sí si la aprobaste. O sea, que igualmente vas a tener que Para el siguiente examen sacar por lo menos un 7 o un 8 para que te dé una media eh, estable Porque si no hace una putada, noñe Tienes que meterle bien duro Fallo nano eh, que me costó la nota Claro, o sea, también es que si, se la, si el profesor, profesora, quieres dar una lección moral en plan rollo Vais a tener que ponerlo en este level O lo, lo va, ¿no? 0,5 el error Es una putada, la verdad Pero así también tenéis que ir más confiados O sea, tenéis que ir menos confiados Y machacarlos más Me cago en mi puta de estampa No pasa nada, campeón, te lo juro A mí me pasaba ese tipo de cosas Iba más, eh, más rápido de lo que, que... O sea, iba más rápido de lo que debería de haber ido, ¿no? O sea, siempre iba como a pulete ¿Lo has visto? Los inflados Solo están repletos de tintas pesas Te dan asco Abre la puerta, perra pero estoy seguro que no te va a pasar más eso Campeón Kale Sensei si Me pone básicamente la, la fucking coma Tengo algo que necesitarás Se ha llevado a, a Goofy Toma la jeringa de tinta Reúne las tintas extras, las gruesas lo, eh, Caza buscadores inflados Buscadores inflados haría. Entonces los exámenes los regala qué bien, o sea, a ver, también lo veo, lo veo, lo veo decente O sea, tampoco Tecnología, ¿sabes? Si no... Te vas a enfocar en, ya me entendéis Yo qué sé, algo como con la arquitectura O sea, prioritariamente Un poquillo complicado, ¿no? Por favor, no hagas que me arrepienta de perdonarme O algún tipo de sistema eléctrico, claro Siempre puedo cambiar de opinión Toma el... El desa desatorador Ah, vale, o sea, yo El de este, tío, o sea, el desatascador Reúne cinco núcleos de válvulas Consejo repararlas qué, Cinco núcleos de válvulas, ¿Qué coño? Aunque evidentemente sí es un mínimo. No, no, campeón, pero me parece bien por parte de la profesora. O sea, ya sabes que por el departamento sí o sí te va a obligar, en cierto modo, a hacer exámenes. Pero, at the same time, mira, por lo menos es permisiva la mujer. O sea, literalmente. Y eh, ahora quiero jugar un poquito al Signalis, eh. O sea, pero voy a probar si el Valorant va. Si está ahí, o sea, bueno, Fancy tuvo a lo mejor no, ¿no? Y, y, y Draco, o sea, pero a Cali Sensei, ¿te va el Valorant, campeón? O sea, no me, no me entra. Y qué alegría también, campeón, lo que te haya yo también el examen, tío. O sea, me en la leche. Eh, voy a la K de, de, de Kilo, ¿no? A ver, no sé, no, no sé a qué cojones se refiere con. Los... Pasaste de, de dibujante a Mario, o sea. Literalmente. ¡Gufi! ¡Mamá huevo! ¡Mamahuevo, mamá ¡Tú no eras! ¡Es me, Mario! Literalmente, maldita sea, eh. ¿De ¿Dónde quiere que te meta la chupona? ¿Dónde te chupo lo la... que digo qué? Madre mía, madre mía. ¿Qué debo de hacerle? O sea, en plan... ¿Es pegándole a esta mierda o en los fusibles extra. Tengo que encender la luz ya a las 7 menos 20 de la tarde, tío. Hace una semana me lo comentaste antes del cambio de horario y yo a las 7 de lujo. O sea, hacía de noche, ahora es a las 6, tío. Qué triste, parece que estamos, compadre, en, eh, yo qué sé, en Noruega. Eh, Susi es la piba eh, que sale en el tráiler eh, de la secuela, creo. Ah, pero aquí no sale, ¿no? Uf, tarde buena eh, haciendo nuevas eh, figuras para vender. Qué guay, lo estuve viendo en, eh, en el deste, en el Wallapop, porque... Hablando de Wallapot y tal todos los días, pues. ve eh, esos demonios en el sorriente? Vas a eliminarlo. Tengo la herramienta de la fe. Eh, esto es más agradable. Más misiones, tío. Joder. Toma la hacha. Madre mía. Estuve viendo y me y vi tu perfil de Wallapot y flipa, ¿sabes? Qué elaboración, y yo me recuerda cuando lo hacía. Lo que pasa es que claro, ah, los, los míos no quedaban tan. ¿Sabes tan bonito? Eran los muñecos y todo. Me lo intentaba currar lo más imposible Pero en Gualapó siempre. En su momento cuando salió. La gente era más marrullera Lo yo puta que flipa. Y ahora tengo que preparar un pedido gordo. Eh, que me han pedido. Eh, que me han pedido varias cosas. Qué guay eso. Y me alegro un montón de nuevo, tío. Que te esté yendo tan chulo en Gualapó. Porque realmente la ha sacado partido. O sea, y la ha llevado a tu campo. Que eso es importante, Álvaro. Es súper importante. O sea, al fin y al cabo, sabes y demás. Y más. Sobre todo cuando llegue la, la fecha de... Ah, ello, la, la, la de esta, la Semana Santa allí Wow, flipante Seguro que la peña se pone muchísimo más reactiva sabes el rollo... Ya en, en, a lo largo del año seguro que, le, eh, que hay muchísima gente Que está pendiente de que llegue ese momento Momento de Chainsaw Man completamente con, con el hacha, ¿eh? O sea, literal, me cago en la leche Lo tengo todo enfocado a figuras así bonito Lo he visto, sabes está muy currado, la verdad O sea, de mola mogollón Yo, vaya, cuando lo subieron a una locura A lo mejor te encontraba... Un pack de, yo qué sé, de, de cartas y Como te encontraba después un metabots Era una fumada Sí me, me, ha, llevado, eh, me ha llevado a mi comunidad eh, De Instagram, YouTube, eh, Facebook Y al Walla, eso es muy bueno, oye Porque realmente Coño, las personas que te ven A lo mejor no todas son Como tú, de pequeño, que van a estudiar Bellas artes, entonces le mola el arte Le mola lo que hace y está ahí o sea, pendiente de que. Seguro que muchos de ellos ya estaban pendientes de que sacase algún tipo de obra tuya para comercializarlas y que tuviesen ejemplares tuyos en sus casas. Que mola mogollón. Además, te lo he dicho 20 veces, yo. la acabado que tienes a la hora de hacer las cosas es súper pulido, tío. Me mola mucho. O sea, me mola mogollón. O sea, no sé. Tim Barton, ya me entendéis. O sea, Álvaro, por ejemplo, podría hacer una película de animación. Lo juro de corazón. Con plastilina y yo podría hacer una puta película de animación. Guapísimo. O sea, es que literal. Eh, me he metido aquí sin querer, lo siento. Saben, papá... Eh, eh, eh, semana eh, Papá, edition ¿eh? eh completamente eh, No, pero lo prometo, ¿verdad? Coño, ahí lo tenéis de Álvaro Por ejemplo, el subir todos los días un gameplay El tener una, eh, una fuente de... O sea, totalmente... O sea, que nunca se muera De subir todos los días un gameplay Va muy bien O sea, ahora mismo TikTok porque Bueno, TikTok Porque tengo el móvil en el silencio Pero cuando lo tengo en vibración Lo veis todo el puto día Vibrando que es un demonio Ya me entendéis O sea, genera mucho Extrapolándolo en TikTok Y cuando lleguemos como Álvaro A superar los mil followers Y podamos acceder Hostia, putísima madre, compadre Así se ve eh, A los que de verdad Le interesan mis productos Y no a los niños rata Ahí está todo el día eh, pidiendo precios para nada. Eso es lo que me molestó eh, cuando nos lo comentaste en su momento, al principio, cuando empezaste, Vamos wow, con lo de las figuras, pero sin meterle caña a Wallapod, que la peña era poco seria. Y que tu preocupación era, por supuesto, en este sentido, que te dejaran tirado con un eh, con un envío y tú te quedaras con, ¿sabes? Hostia, he invertido mi tiempo en hacértelo, compadre, para que tú ahora me dejes con el culo fuera. Que eso es lo peor de todo, o sea, literalmente. Pero vamos, que también estoy seguro que a estas personas no le importarían el. No, pues mira, yo necesito X para los materiales y por cojones lo voy a necesitar. Literalmente. ¡Eh! Álvaro, mira la patata. Esto es de la página que, que te pasé esta mañana. Eh, esta es de la tocha. Literalmente y se nota. La otra es mucho más. ¿Me entiende. Está bien, pero genera mucho menos. Que esa la que viste y dijiste. Bueno, no genera tanto, ¿verdad? Esa no genera apenas nada, pero. Como esa fue la primera que pillé, digo, eh, de una, ¿no? O sea, que está este, eh, me pego muchísimo tiempo por las noches buscando la solución, el factor, el algoritmo de Twitch, sí, o sea, de salir fuera de Twitch, ¿no? Y hacer que, por supuesto, todo vaya creciendo Y estoy muy contento, tío, yo soy feliz, mira tú, con 100 visualizaciones en un vídeo de YouTube, compadre Me pego patada en el culo sonriendo ¿Por qué tiene miedo? Bueno, eh, me voy a comprar, papá Sin problema, leña, y me cago en la leche Espero que vaya, bonito, eh, fanzero tú eh, Y me alegra saber que ayudas a tu padre y a tu madre eh, qué suerte has tenido, ¿Por qué? ha pasado, no me he dado cuenta, o sea, ha ah, venido ah, por eso tiene miedo Goofy entiendo, puff, qué va hermano eh, pero el tema eh, encargo, eh, soy muy meticuloso, en eh, los encargos a mí me mola realmente, pero eso es bueno, yo por ejemplo cuando enviaba algo, eh, me lo ocurraba a la hora de decir yo, pues si le tengo que comprar el papel este de burbujita para que llegue bien, joder ya me jodería, justo apareció Bendy, en serio che pues estaba hablando con vosotros y no me he dado ni cuenta, sabes literal, eh Qué bueno, eh, qué bueno eh, las patatas calientes, ¿eh? Está muy guapo. Por pues eso son como zapatos, tío. O sea, me hizo muchísima gracia. Está muy bien. Y incluso, como te he dicho, a ti tú lo haces antes. O sea, porque va en conforme eh, cuántas personas vean el anuncio como nosotros ahora mismo. Estamos siete. por pues siete personas hemos visto el anuncio. Entonces lo puede llegar a completar eh, el mínimo para. O sea, el máximo que tiene la, la, el sponsor. Literalmente de una. O sea, y ese solo es uno de aceite de oliva ese extraño. Es eh, hoy. Oh, qué puntazo, tío. Qué gracioso, tío. Intentaré volver eh, antes de lo, de, de lo bueno. Ah, todavía me queda para llegar A ver, intentaré terminar, ¿no? El primer capítulo, o sea, perdón, el tercer capítulo Pero no sé ya dónde estoy, o sea, parece que es el quinto puto capítulo Campeón Fan02, o sea De locos, ¿eh? La dimensión que tiene No entiendo cómo Narices eh, Estoy en el mismo sitio y, y no No me deja matarlo yo para el tema del encargo eh, me tienen que, eh, me tienen que eh, poner primero el 50% del presupuesto, si no, no hago nada A ver, me parece bien, porque así eh, tú te aseguras de que si esa persona le echa la cara, la fucking cara dura Obviamente a ti no, no, te, no te afecte, es normal, encima que vas a emplear tu tiempo en hacerlo, en prepararlo, en diseñarlo En pensar cómo hacerlo, eh, en ponerlo más bonito, porque por supuesto siempre para que la gente se quede contenta tiene que ser más más aún de lo que ofrecería una tienda ¿Sabes? Realmente Y a mí me mola mucho más, ya sabéis Siempre defiendo el tema de la artesanía Ah, joder Lo que tú has dicho es gente seria y sin tontería Es que eso es la caña, mi hermano Álvaro Por eso es eh, la polla que ahora eh, Hayas pillado el gualapoy Y lo estés partiendo, ¿sabes? O sea, realmente eh, le estás sacando partido a la aplicación Que eso es lo que va a hacer que le saques más, más rentabilidad Eso es increíble Coño, contra más eh, Contra más tengamos en cuanto ¿Sabes? Ingresos Eh... Qué coño hacer el bicho ese ahí, tío, pasivo Realmente la caña, porque a ti, o sea, tú no vas a decir No, pues no papá, hoy no tengo ganas, me han pedido 20 cosas Y no tengo ganas de hacerlas, tú vas a decir, coño, papá Sí, que chumo, o sea, haciendo Las 20, ¿sabes? Esculturas para mañana, por ejemplo Entonces, contra más eh, no, nos metamos Presión, eh, yo pienso que bueno O sea, presión en plan No, no quiero que más malinterpretéis, no llegar a un punto Fermizo, sino que tenemos que exigirnos O sea, todo el mundo, pienso yo si sí, encima más en este tipo de aspectos Que la, la retrospectiva Y la retroalimentación de las cosas Siempre No es forzada Pero sí lo tienes que, que propiciar tú Si no, ¿quién coño lo va a hacer? no? O sea, realmente No puedo entrar por aquí todavía eh, No sé hasta qué punto Tengo que matar a los bichos A fuck de police Uf, no vean, ¿no? Eh, motomami, ¿cómo estamos? ¿Es ese se poderoso Qué graciosa la, la foto que subiste hoy oh, y yo Hago yo eso, la pata que pegaste tú eh, Era tu padre el que estaba con el... ¿Cómo se llama el el joder el cuadradito? Saliste eh, viste que se eh, retira Piqué. No lo he visto Seba, pero vamos me puedo esperar lo que sea. ¿Sabes cuánto dinero da Koi? mi hermano Seba? El equipo de Divide. madre mía, o sea la está liando en cierto modo desde el lol. Imagínate ahora cuando los trapolea valoran. Piqué está ahí chupando el bote sin saber ni puta idea, o sea el hombre se no sabrá ni no sabrá ni multiplicar y está ganando Un dinero insano por eSport, tío El escudo, Aro, ¿sabes? Me hizo mucha gracia, era tu padre, ¿no? No pego yo la pata esa en la vía, ¿eh? O sea, literal, yo ahora mismo la pego y seguramente Escucháis un clac de mi pierna saliendo Del hueso Era mi antiguo entrenador, hostia, pues pensé que era tu padre, ¿sabes? Como tu padre también, tiene todo el flow, ¿sabes? Cárate, como mola, macho ¿Y cómo te va, mi hermano Seba? Me cago en la leche Que también queda un poco para las vacas, ¿no? Por allí, como estuvimos hablando Ey Grande ese muchas gracias Hostia puta, muchas gracias por pasarte siempre que tienes tiempo Me voy a meter aquí, como dijo Francero tú A ver si no me da el bendy, tío Me gustaría hacerme hoy la parte eh, Que corresponda a este capítulo, pero no quiero Que se me vaya dos horas como ayer, porque hoy me gustaría Traer un poquito más de variedad de, de games eh, Cuando nos cala, nos cala Ayer escaló bien, en cierto modo No sé hasta qué punto Él se va a quedar aquí Mira, como venga para acá Va a venir para acá hermano, seguro ¿eh? ¿Qué decir? ¿Que viene o no? A un mes de los exámenes finales y eh, el fin de la carrera. Qué alegría, yo Qué puta alegría, mi hermano. Seba. Te lo mereces. Porque realmente, al igual que todos los de aquí, somos humildes de ti, te lo has tenido que currar muchísimo. Muchísimo. Y siempre te has buscado las habichuelas, por supuesto, para poder llegar a eh, tener ingresos eh, sin decirle, ¿sabes? Sin depender de tus padres, tío. Mañana es mi último día de prácticas profesionales. Qué guay, eh. Alegría, cae la leche. También tiempo libre para ti y para eh, enfocarte ahora, ¿no? En los proyectos que tengas. Porque, coño, no te pregunté la otra vez. ¿Cómo va el noticiero? O sea, ¿qué ha pasado al final, tío? Es que ya sabes que yo soy muy sentimental, rollo. la has fundado tú, ¿sabes lo que te digo? Entonces, al haberlo fundado tú, pienso que. que es como que es parte de ti, tío. Muy lore 7777 muchísimas gracias ¡Oh! por ese mega follow, Bernardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá que vamos en Twitch, bienvenido, pana ¿Cómo estamos? Y cómo van, por supuesto, este gran hey, Juevecillo con Flow, ¿ah? Y hey, aquí estamos en el Bendy después del competi de Overwatch. Que la verdad es que antes de que salga me gustaría luchármelo. Muchísimas gracias de nuevo por ese mega follow. Buena, ¿cómo estamos, campeón? ¿Qué pasó? ¿Estamos? Que nunca había jugado al maldito Bendy. Eh, la verdad, en este tiempo Pero porque yo soy, pues, bueno Creador de contenido de eSports, ¿no? Competitivo a full Pero, por supuesto eh, Ya que eh, Que FanZero2, ¿no? Eh, literal Nos dijo que iba a salir 2 Pues digo, bueno Para comprender básicamente el 1 O sea, el 2 Voy a tener que jugar al 1 O sea, para comprenderlo O sea, me jodería La, se eh, la otra semana sa eh, Sabré eh, si sí, quedaré eh, si sí, quedaré trabajando en la empresa Donde hice las prácticas eh, Seguro, mi hermano Seba O sea, literalmente cuantito que empiezan las prácticas O sea, tú solo tienes que ser tú mismo Literal Y a la hora de... Saber, una persona productiva y que también, por supuesto, tiene esa experiencia a la hora de llevar... ¿Me entiendes? Has trabajado y sigues trabajando. A lo mejor hay compañeros tuyos de la carrera allí en Argentina que lo tienen todo pagado, ¿sabes lo que te digo? Y tú eres humilde como nosotros, igual que todos los chavales y chavales que estamos aquí a diario. ¿Me entiendes? Entonces, como que se lo han dado todo aquí y tú te lo has tenido que currar con tus propias manos. Es totalmente diferente. Bien, en mi patio, bueno, eh, well, y eso, campeón. O sea, ¿por qué? Porque ha llovido algo. Y eh, el Noti eh, no estoy eh, prestando la atención porque eh, lo estoy... Eh, con, eh, concentrando en terminar la carrera A ver, es normal, macho, es normal, Seba Pero como los otros días subiste lo de Halloween, digo Le iba a preguntar lo del el traje, ¿no? Pero me parece bien, al fin y al cabo es el final Y las prácticas donde más tienes que... Ya me entiendes, ¿no? O sea, funcionar al fin y al cabo para que La empresa diga Pues voy directamente a contratarlo, ¿no? O sea, ya, ya me jodería Pero de una ¿Qué es lo que va a pasar? Tampoco te voy a mentir, Seba Lo que va a pasar, cuantito que lo veas, te, te contrata fijo Voy a ir a ver eh, Son tres pájaros muertos y eso, hostia ¿Qué pasa en tu patio, campeón? WTF, ¿y eso? O sea, ¿y, ¿y qué digo yo? Con razón Oh Ah, eh, el, el traje del Halloween Claro, claro O sea, me vino a la cabeza Y la... la eh, el martes cuando viniste No, se me olvidó O sea, no se me olvidó preguntarte Se me pasó, ya sabéis Y demás Oh, la verdad no sé Nada, campeón Pero si hay tres pájaros muertos Hostia, viene Bendy Perdón, perdón Por aquí no era Eh, eh, eh Pero si había tres pájaros Y eso, qué raro ¿Habrá algo, campeón? O sea, ¿tu patio es exterior ¿O, o cómo? A lo mejor algún... No creo que sea tan cabrón Tiene vecinos por ahí cercanos que puedan llegar a haber jodido o echado algún tipo de veneno Esos tres pájaros en el mismo site Suena un poco duro, ¿no? At the same time, creo Bro, el Bendy venía por ahí, ¿eh? El chico de las noticias Me hizo, me hizo muchas gracias, tío O sea, y me gustó mucho, por supuesto, lo que dijiste Es que aquí me da un poco de tristeza cómo los españoles ven eh, el Día de los Muertos No, realmente, ya me entendéis que sigue viniendo, chaval, ¿eh? Increíble. ¿What the fuck is this shit, tío? Si me dejo matar sería más fácil que como va Ya se va, ¿no? Se se va. Eh... No falta lo que te iba a decir, ya están los dos años, literalmente. Porque en Naita hacemos los dos años seguidos... Eh, estoy viendo tu directo después de estudiar para un examen para mañana. ¿Y de qué lo tienes, campeón? ¿Y cómo lo lleva? Realmente... Vale, había aquí este cacharro. Para dos, para dos añitos, dos meses Nada, o sea, menos de dos meses Le Me cago en la leche, tío Muchas gracias, mi hermano Seba Además, incluso siempre lo digo Al igual que Sara, que también está la uni Al igual que Pibardo Todos los que estéis fuera de España Con un eh, cambio totalmente diferente En cuanto a eh, la hora Siempre estáis aquí, tío Eso es algo súper agradable para mí Pienso que, que es lo que define Lo que crea y moldea, por supuesto Y da fuerza a lo que es el sentimiento Que reforzamos a diario Para nunca llegar eh, a desistir En lo que es Twitter ¿no? Y con la cantidad de cosas malas que hay, ¿eh? Mi hermano Álvaro, 44 centímetros. O sea, diablos. Ni, ni el hacha, eh. Ni el hacha mide eso, eh. Madre mía. ¿Qué os está pareciendo el juego, ¿eh? eh? Mola mucho. Tengo que meter más comandos del puto Ninebot, tío. O sea, tengo ganísima. Aunque tengo ideas bastante guapas. Ya no solo la del furro, eh. Por lo otra vez, mi hermano. O sea, ¿por qué la ha puesto Álvaro? Tiene el CC. Dios, eh, qué vara de variar. Eh, olivo. Y yo, de olivas. Qué, qué, qué duro, eh. O sea, qué puto duro, mi hermano. Álvaro... nada o sea, solo lo he visto, no lo he hecho. Pero joder, o sea, increíble Me mide, por otra vez mi hermano Seba, what the fuck Tío, comando mamón, mira que tiene solo 3 segundos Álvaro y Seba Lo tengo porque al principio ya sabéis, o sea, era un comando muy puesto Y encima a la peña empezaba básicamente A ponerlo que flipa, y no lo digo por vosotros Sino por cualquier promedio de niño el Fortnite Que venía, me mide, me mide, me mide, me mide, todo el rato Literalmente Como, bro, take it easy Quiero terminar el tercer capítulo, eh Me está complicando, eh. es increíblemente No sé, extraño por donde debo de ir, no lo comprendo con el hacha que más mierda debo hacer, tío O sea... What, what are you selling, eh? 33, pues mira, no está muy, muy, muy, muy, muy lejos, ¿no? Por aquí no era Ya yo vine por aquí, para atrás, tío, más para atrás No está muy lejos de lo que ha sacado Álvaro Hoy está viciado, eh. el maldito comando Eh... I can understand, bro No sé, me así, Es muy raro, me agobio un poco en los juegos de puzzle Y de miedo al mismo tiempo cuando se pone esta perspectiva, tío Es súper... no sé No lo comprendo no sé por dónde coño debo de ir ahora eh, La señora solo... Solo me manda a hacer cosas, tío La señora Alice Cuando termines este Bendy eh, Planeas jugar al próximo eh, Se estrena el 15 de noviembre en Steam Sí, campeón, por supuesto Por eso es eh, más eh, Low, estoy jugando a, a este Porque Fan Zero Tú nos mandó el tráiler Y vi que había un cambio evolutivo Bastante grande en cuanto a gráfico Así que sí, lo jugaré, campeón Por supuesto O sea, me parece un juego que De momento me está gustando Lo único que veo que debería tener un HUD ¿Sabes lo que? es? Lo de cualquier juego como el GTA y tal Que te dice por dónde debes de ir no es por nada, sino que yo al crear contenido, o sea, ser con, mi canal es como pro player, ya está, de competitivos, ¿no? en Sí, pero juegos variados, por supuesto, en este aspecto y con eh, mucho cariño, ¿no? Todos los traigo y eh, sabiendo que os gustan más aún así, ¿no? Entonces siempre es como, hostia, se me da un poco más los juegos de puzzle y me pierdo con facilidad, ¿no? Hoy se traen el documental de que Argentina ganó la Copa de América del año pasado. Qué guapo, o sea, y que estará en, en el de esto o, sea, o sea, ¿dónde se puede ver? Oye, para, eh, ver, do, eh, para ver dónde tienes que ir eh, y hacer, pausa en el juego, a ver... Ah, muchas gracias, campeón. Es que está todo rayado. Destruy todos los recortes de Bendy. Tip, visita el nivel K. Eh, ah, Ole tu huevo, me cago en la leche. Está todo rayado, campeón. Digo, ¿qué cojones me ha mandado? Entonces, estoy aquí. Vale, vale, vale. vale Gracias, campeón. Me cago en la leche. Ole tu huevo. Ese low. Estaba empanado. Es que digo, si es que me lo ha repetido antes, y no sé qué cojones me dijo la mujer de la muerte. La Alice. O sea, te lo juro de corazón, macho. Estaba súper rayado. Vale, entonces, ese cuenta, ¿no? Vale. ¡Hala! La reviví el Scooby En Netflix, hostia Por, por echar un ojo Mola, aunque yo ya sabéis Que no soy muy, muy de fútbol Pero por supuesto ya sabéis Que siempre lo digo El fútbol en sí atrae mucho, ¿no? O sea, trae muchísimo Más, más, más allá, ¿no? De todo lo que pueda llegar A pensar ahora el humano En sí el fútbol ha sido un deporte Que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero lo malo es en qué han llegado ahora, y no lo digo en plan ahora por lo de la Copa América, sino los equipos del puto mundo capitalista, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero, que es súper triste saber que, por supuesto, genera tanto dinero y que el mundo es tan pobre, literalmente, eh, y que todo el rato es así, ¿no? Y te paso por aquí campeón Ese es lo poderoso del Discord Y si sí lo jugaremos Al igual que el Final and Freddy Me gustaría traer Cuando nos hagamos este Que creo que me da tiempo de aquí Ah, el 15 El 15, el 15 está aquí Nicole Bueno, esos cuatro días No haré directo Pero subiré Gameplay Igualmente me lo prepararé Pues lo traeremos después de, O sea, el 19 Lo traeremos el juego Sin ningún tipo de problema Si mato a este peluche que hace? Bum Mondongo ¿Sabes? Eh, qué evolucionó mi tula Será Ahora es tu la mod? ¿No? Ese Seba Será ganchado? Eh, Es verdad ¿Cómo te va con las zagalas? Ahora tienes menos tiempo no También por supuesto Para intentar Tener eh, una, una cosilla más seria Tío Que realmente también Qué alegría que vayas a terminar La puta Uni, Tío O sea Super Seba eh, Parece la caña A ver Vamos bien O sea Destruye todos los recortes de Bendy Tip eh, Visita el nivel K eh, Y juguetes celestiales Cuidado con el demonio de tinta Juguetes celestiales O sea ¿Cómo? Juguetes celestiales, ¿Celestiales Se refiere a eh, Esta mierda ¿Me llamaste? ¿Es el lobo? Eh, no, dije campeón que, que el día... Qué grande, me, me encanta Que el día 15 no podré llegar a hacer directo hasta el, el 19 que viene Nicole O sea, realmente, esto es un juguete celestial ¿Y cómo está yendo la tarde? ¿Está jugando a full? ¡Ey! No sé qué es, tío ya, te, ya termino y me, eh, y me recibiré de administrador de empresa Ah, eso mola Aquí, bueno, con, el, o sea, está, tú has hecho la, la carrera, obviamente Pero aquí también está el módulo, mi hermano Seba Y no está mal, la verdad, o sea, es lo que me enfoqué yo Lo que pasa es que, claro, daros cuenta que yo por pues, la cago un poquito Realmente sobre todo con, eh, lo diré, con puta contabilidad, Seba Ah, vale, es que me ha parecido escuchar el luego Y sí, estoy eh, en el simulacra, que guay, ya lo está jugando Me lo para probar y me moló No, está gracioso, la verdad, o sea, es como el juego este... ¿Qué es ese ruido? Hostia, le he dado y lo ha abierto Qué paranoia El juego este que jugó Maximus Campeón Que era de hackers eh, Que iba, iba como por SMS Me recuerda a eso En plan muy indie, ¿no? <coughs> me parece la caña administrador de empresa Con eh, orientación en informática Hostia, pues eso es la, <coughs> la caña Lo mío simplemente era contable Esa RAL. real Pero claro, lo tuyo en, en la uni Está muchísimo más elaborado, ¿no? Tienes que ir donde ¿dónde está el inicio Tengo que ir donde está el inicio O sea, al principio del juego dice campeón Pero por aquí, por la K o sea, como nos ha dicho Que nos metamos en el acá Y eh, juguetes celestiales Vale, voy para atrás a todas o sea, literal Gracias por, la, por el tip Es que me pierdo, la verdad O sea, antes fanzero tú estaba fulete ayudando Pero ahí iba a comprar Y la verdad me, me pierdo mucho los juegos de puzzle Por eso el gameplay de hoy Ha sido muy, eh, muy longevo, ¿no? el 45 minutos A ver dónde empecé O sea, aquí No, me piqué para acá para Esto es la tienda de juguetes, ¿no? Más atrás, ¿o okay. qué? Y esto, ya lo partí, ¿no? Vale, más para atrás Como he dicho, eh, low más para atrás sería para allá, ¿no? O sea, ok. Que es una locuriña, tío. O sea, menos mal que nos ha dicho también lo del de escape para pa saber por dónde cojones vamos o qué debemos hacer, mejor dicho. A ver. Tío, voy a ir haciendo. ¡Ah! De puta madre, mira Del Tiri. <risa> <risa> Gracias, campeón. Soy fan de Bendy desde el 2017 y estoy dispuesto a ayudar a cualquier persona. Se agradece, coño. O sea, a la comunidad también, por supuesto, de este juego. Junto con la del Final Fantasy me dejó sorprendido Al máximo exponente, muchísimas gracias campeón Por la ayuda también Ahí Es eso, es la falta de familiarización con, con los juegos de puzzle y de terror no de same time, un poco Os pido disculpas también, ya sabéis que me pongo un poquillo nervioso Cuando sé que no le puedo pegar de hostias Al malo, ¿no? De, del juego, o sea, igual que vuelvo a repetir el Final Fantasy, tengo ganas de jugar al que juego Rubius En el Halloween, lo del of Creation que dijo Lee lobo Ah, verdad, coño, pues sí, coño le Dije antes el lo o sea, ha sido por ello Por el Yo-Yo Creation. Lo que pasa es, claro, me pegué ya eh, el Mufa este Porque me pasó Fan Zero 2 el trailer Y digo, hostia, pues para comprender el juego en su totalidad Voy a tener que jugar al 1 Si no, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido Madafucking tiene? A ver ¿Esos serán los juguetes celestiales? Claro, coño En el 2017 cuando salió el juego Yo le echaba más tiempo, ¿eh? lo prometo de corazón rollo pensé que era más antiguo el juego Por, por la dinámica, ¿sabes? Hostia, eso es un puto juguete celestial, ¿no? O sea, literal, esto ¡Uy! ¡Hijo de puta! Que susto me dio, loco No me lo esperaba Aquí otro, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Mondongo! <risas> vale, pues vamos a partir más O sea, tengo que partir todo esto ¡Oh! Bueno, por lo menos no se regeneran En el primer capítulo En el primer capítulo Todas la mierdas están ¿No? Eh, tienes que destruir los, ca ah, los carteles Hostia, la leche Solo Vale, guay, a ver que claro, como pone campeón lo de los juguetes celestiales, digo, a ver. Gracias, campeón, de tu juego ese Muchísimas gracias. Eh, pero se me olvidó mencionar: eh, eh, va a venir, es eh, Bendy. Eh, lo ¿En serio? ¿Entonces me escondo, campeón? cuando eso me eh, escondería? Si fueras tú, vale, vale, gracias, gracias, gracias por decirlo. Por eso me deja aquí, ¿no? En el final, para que ellos me metan en, en el váter portátil, ¿no? Ok, vamos allá. Me ha visto, ¿no? Hijo de, hijo de fruta Me ha visto, gente Ah, aquí no me ve igualmente Ah, claro, como está ciego ¿No? No sé a qué me recuerda, tío Yo creo que Me recuerda ¿Sabéis cuál es el man este? Que era un DJ Que era... ¿Cómo se llama? ¿Dead Mouse? ¿Sabéis quién es ese, ese hombre? Me recuerda mucho a eso No sé por qué No tengo ni idea Esto es un poco DVD, eh Be like, DVD Pop, estás eh, en el DVD O sea, realmente os lo juro, eh <risa> Yo vi, que tal, campeón Me cago en la leche, fan 02. Estamos casi a punto de terminar el tercer capítulo Es muy largo, eh Me he perdido Ha venido el eh, Low Ha dado el follow Y nos está ayudando también Grande, muchas gracias por quedarse Y que este juego esté generando eh, Gente, ¿no? Nueva para el canal, tío Eso mola Realmente porque ya sabéis Que no solo creo un tipo de un tipo de contenido, sino que como he explicado Pues me gusta el competitivo, sí, o sea, soy full competitivo En stream, pero es la que hay Me gusta también mucho los juegos, o sea, no le hago No voy a ponerme en plano no, esto es una mierda ¿no? No, no, no, no, no. Lo juego y ya estaría Y más, hoy me apetecería muchísimo Jugar a Signalisis, es la caña Me encanta, o sea, súper divertido usco... Perdón, un momento, wey, tengo un problema Últimamente, no sé, tío, en la entrada A ver, es un... A ver, daros cuenta también estos estos cascos tienen un pasón encima increíble, de 12 horas todos los días y más de 12 horas. O sea, la entrada está, eh, lo limpiaré luego. Vale, vámonos en lo de Alice. Eh, el ascensor está por aquí, ¿no? ¡Wop! ¡Wop! ¡Motorraser! ¡Pam! ¡Pam! Y, y grande también, fancero tú por ayudar a tu madre, tío, en las compras. Me cago en la leche. ¡Ey! Eh. Me encantaba ese puto juego de pequeño, el Motor Racer. <risa> Aunque era un poco pocho porque solo tenías dos formas de, de jugar. En plan rollo, o eh, bueno, que era un juego de play 1, tampoco se le podía pedir mucho. Eran plan motos de, de campo o motos de carretera. Y ya pues tú te pegabas al pique con tu hermano, con tu hermana, con tus hermanas, ¿sabes? Con tus primos jugando ahí a full, ¿sabes? Viendo cómo el personaje pegaba cada parchazo que flipa. Como como guardaba worth it. Es verdad, me he equivocado, ¿no? Era por aquí. Sí, ¿no? vale Este capítulo me, este capítulo Sin duda alguna, pienso, en mi opinión Que es uno de los, de los más sin como low eh, Que estoy jugando, me pide demasiadas cosas Y se está como alargando Por supuesto la situación Y me he perdido un poquillo, también yo creo que ha sido por ello no Me he perdido, y Fanzo, tú y Lau También me, me habéis ayudado, al igual que, eh, que, que el low Sabéis que me pierdo con mucha facilidad Hostia, está aquí el malo ¿Por qué tiene Goofy miedo? ¿Por qué tiene Goofy miedo, tío? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Si no está el malo aquí, ¿no? Goofy, me lo cargo, con cojones al Bendy, ven para qué anda Me pega así con el hacha en la cabeza eh, Oye, un dato curioso, eh, si eliges el camino de Alice eh, antes, eh, Bendy, eh, te va a aparecer eh, menos, ¿en serio? Hostia, qué paranoia, yo, claro, pillé demonio campeón del tirón, un poquito demos, ¿no? Un poquito monzón, así, eh, Cami es, por es porque está por ahí, ¿en serio? El hijo puta, tío va, va mendrentando a nuestro amigo Goofy ¡Hostia, te he pegado! ¡Perdón, Goofy! Le he dado sin creo lo juro, sí, sí, ha sonado, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí Paranoia, parece un poco de Silent Hill, ¿eh? El juego este tiene mucho matiz de Silent Hill, el Bendy, ¿eh? Y qué paranoia, yo, bueno, por eso pregunté a Fantero tú también cuando vino en plan, ¿eh, ¿cambia algo si voy por la derecha o por la izquierda? Realmente, entonces es eso, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice la señora. Última visión, ¿no? Cuando mandan más cosas, parece el GTA. Boris tiene una capacidad ¿eh? para saber, qué ¿eh? Que está ahí, que flipa. Tiene un sexto sentido, ¿eh? O sea, bueno, después de haber visto a todos sus hermanos, Boris eh, copias eh, con el corazón arrancado. Joder, por la mujer esta que quiere ser joven, ¿no? La la capulla. Los desgraciados repugnantes han deambulado eh, por los pasillos, han acabado descontrolados Están tratando eh, de arrastrarme eh, de nuevo a la oscuridad, no permitas que me lleve Expulsalo una a una ura. Ahora es cuando es el demonio, ¿no? La ira del ángel, mata a la pandilla al carnicero ¿Dónde está, coño? Ah, Ahí adentro Coño, ábreme, perro ¿Dónde está? La señora, cabrón, me da un asco eh, Me da un asco a Alice, de verdad, en serio O sea, porque es una mamona, ¿no? O sea, a ver Como no me gusta eso de que vaya matando a los bichos Por el ascensor, gracias campeón Y luego lo... ¿Dónde está, coño? ¿Se van a cargar muñecos? A ver, no me gusta mucho El personaje porque me parece una, una cerdada Que mate a, a frielis A bicho frielis a ver El irlandés este de tinta, que lo mate Pero a un Boris no, tío ya le he cogido cariño al personaje, aunque después sea malo O algo, me da igual ¿En serio, mamá huevo? Tío, hermano, el irlandés de tinta ese Madre mía, me cómo mete, compadre Una variedad, eh Putada Qué putada, la ha cagado, ¿no? Si lo matas y no mueres, Alice, te da un arma de fuego ¡Qué putada! Eh? He muerto, muerto, muerto, campeón Ha sido mi putada Ha sido mi culpa, no, no, la verdad Ha sido una cagada porque pensé que podría Llegar a tanquear un puntito más de, de, de, de golpe Pero no, pensé que será el último A ver qué, qué me dice ahora la señora, me ha cagado, ¿no? O, ah, no, vuelve a estar aquí, entiendo vale, vale, vale, vale, vale Me reinicio, me reinicio, vale, guay Gracias Pues vamos a cuartelarnos aquí, ¿eh? Eh, le da igual eh, Pero eh, no la puedes obtener Ah, ah por pues lo de Pibardo entonces eh, Ah, es la Thomson que dijo Pibardo, ¿no? Y luego, y lao o solo sea, ¿sí? ¿Es eso? Claro, wow, Eso no, no lo he pillado, la verdad Que era haciendo una movida, ¿no? Un easter ¿no? La Thompson ahora te la da, ¿en serio? ¡Wow! Increíble, guapísimo Pero no la puedes pillar ¡Ah, qué putada! Sadness Y you? Tiene una boca en la cabeza Tiene una puta boca en la cabeza Me da asco porque tienes eh, Más fuerza que el personaje y te obliga Para que el juego tenga eh, más tiempo jugable ¿Qué coñazo es eso? ¿Os acordáis del juego de la pizza? Literal, ¿no? ¿Cuánto difícil no era No era el final del juego, tío? Qué difícil ¿Cómo me está pegando? Me van a matar, gente ¿eh? No veo nada, eh Madre De loco los irlandeses, compadre Es que No sirve de nada Yo eh, recordaba que sí eh, Se podía obtener, papá Yo también tengo eh, una boca en la cabeza Por el asterisk Tenía una, tenía una boca en la puta cabeza Aquí, tío, o sea, que ¿vale? Qué paranoia, o sea Joder, es muy complicado, ¿no? Rollo, no sé Los espero Más bien los espero ¿Son algo? No o sé, sea, a lo mejor, bueno, es eso a lo mejor, Hace mucho tiempo del juego, desde 2017 Aunque es poco tiempo, ¿eh? Desde, desde que ha pasado O sea, desde que salió el juego a ver si podemos llegar a terminar este capítulo Llamo una horita y pico, ¿eh? En este capítulo Lo haré chiquito cuando lo suba a YouTube Porque este se me ha ido un poco la pinza Es muy largo O sea, entiendo que este sea el capítulo más largo No puede, hostia. Entiendo que sea el más largo también, ¿no? O sea, creo Es muy... Muy lojero, tío muy pesado este capítulo Y tiene poca habitación Ya eh, ya ha muerto en el capítulo Ah, ¿en serio? Ah, la ah, de ¡Hala! ¡Qué guapo eso! ¡Yo lo he hecho antes! la ¡Máquina de tinta! Elige ¡El camino del demonio! ¡Nunca te tienes que haber matado durante el capítulo! ¡Nada, nada! ¡Que le de, entonces! ¡No no lo había a ¡Lo siento! <risa> ¡No! ¡No! O ¡Esa! ¡Literal! ¡Es que no lo sabía tampoco! ¡O sea! ¡Yo creo que aquí habría muerto! ¡Si rompes la puerta en donde respondían? vas a encontrar un hacha. ¡¿En serio?! ¿Hostia? ¡Claro! ¡La hacha ¡Le va a quitar más! ¿No? Supongo ¡Que me parte la cara! NTP, es que, a ver, si a lo mejor hubiese jugado antes sí lo habría hecho mejor, pero no No sabía que aquí me iban a pegar de hostia Igualmente la Tonson es solo un aster egg, ¿no? El juego te lo puedes hacer con, con el arma que te da, ¿no? me a restar, no sé cómo ponerme la vida, ¿no me dijiste que el zumo de tinta es para la vida? Me voy a pegar a este, pero, hostia, Chai man, tío, me mata, ¿no? Oh, está escondida en un lugar fácil. A ver, voy a intentar ir al spawn, campeón Pues si no, no me lo voy a hacer, vamos ¿no? O sea, en plan, ahora, digo Porque daros cuenta que llevo Muy... del capítulo muy largo Estoy como empachado, o sea, en plan No sé, a lo mejor en el 2 Corrigen cosillas de este palo, ya sabes a lo que me refiero O sea, aquí es donde Aquí es donde sale, ¿no? Vale O sea, este capítulo me está pareciendo un poco duro Y denso, la verdad, vamos a darle A ver si no lo, no lo terminamos hoy Que así nos quedarían eh, Tres capítulos más, ¿no? Espero que sea más liviano, O sea, me gusta el dinamismo que tenía al principio el juego Rollo hacer puzzles y tal Este tiene un poquillo puzzles, ¿no? En cierto modo O sea, este capítulo digo Pero no obstante Vamos a ver si lo podemos hacer Voy a intentar ir para allá rápido O sea, literal Si tienes un hacha eh, ya en la mano eh, No puedes eh, recogerla No, campeón, claro Tengo el tubo Ah, sale infinito Sale infinito ¿Qué coño? Salí infinito Voy a intentar matar a, al cabrón ese antes, eh Ah, dura los golpes Vale, vale, vale, perdón Este es el primero ¿Qué me ha pegado? ¡Yo! Me voy, me voy, me voy Me voy para atrás, tío Van a salir siempre, ¿no? Sí Qué putada, me muero, eh Bueno, a ver Si lo dribleo y me restablezco la vida Quizás me muero, ¿eh? Si te lo facilito Si tienes hacha Entra en el ascensor Vas A ver A ver si yo campeón spawn Salía aquí, ¿no? Pasa que no vea oh, wow, wow, wow, wow, wow. ¿El hacha? No ¿Me ha abierto la puerta? No, no Madre, a hecho los dribleo, como el zombie Call of Duty, uh -huh, uh -huh. Black Ops uh -huh. Madre ¿Dónde está, tío? El, el hacha, no lo veo eh. los, voy dejar, los voy a dejar pasar Para allá, ¿eh? Bueno, de todos modos, yo creo que me lo hago Ya y ya está, ¿no? poquito Call of Duty Esta parte, ¿eh? Es un boss, ¿no? Supongo Esto lo he asimilado como un boss Vale, de puta madre Ah, se han hecho una pila ahí Mierda, no puedo morir ahora Call Duty. Black Oat Zombies de una uh, uh, uh. Espero que no salgan más, eh. Joder. Putada, eh, gente putadón, tío. Vale, voy a morirme, tío. Joder. Qué locura, tío. A ver A cómo lo hago, tío ¡Uh! uh ¡Let's go! Un porracito este Ese es el más duro ¡No, bro! Vale, vale Ya lo, creo que lo tengo Creo ¡La locura, cabrón Joder, mancho Se nos va la pinza ahí al juego ¿Por qué me pone esto tan complicado? No tiene sentido o sea, bueno, tan complicado Tan, sabe rollo que paranoia, ¿no? Ah, sí o sí, estoy jodido O sea, tengo que matar a los cabezones eso eh, Porque los hombres tintas siempre van a paunearse, ¿no? Re loco, pai A ver si lo terminamos ya por hoy Y nos vamos al multiverso un poco eh, A grindear las misiones y, y ya estaría, ¿no? Me, después me gustaría traer el signal Y si para terminar, pues un poquito de... Un roguelite nuevo que tengo Está bastante guapo Voy a esperarlos aquí, tío, ya está y yo, el wifi debería pegar conmigo, tío O sea, como el puto Kinder Hearth a ver, Voy a intentar esperarlos, vale, o sea, rollo de uno Oye, eh, es mejor eh, Primero romper la puerta y después irte Romper la puerta, campeón, ¿de dónde? ¿Aquí? Ah, o sea, que no, no sirve de nada si me hago los bichos O algo plan, romper la puerta que está allí arriba No puedo matar los bichos, o sea No tengo que matar a los bichos Vaya, bajada de FPS la al bicho Que le he metido tan fuerte Vale, ese ese medianamente qué, tío Me falta el, el bicho tocho, ¿eh? Vale, ese es el cabrón Ese es el que me mata, tío Ese es un becerro, ¿eh? A ver cómo lo hago Vale, no me, no me ha dado, ¿no? Vale, no me ha dado Vale, vale, dar solo Dar solo, gente no está, no? El tirón, hermano, vaya paranoia, coño era más fácil, ¿no? Joder, así, sí, sí eh, No me refiero que, eh, que cuando eh, respawnen eh, Vayas y rompas la puerta eh, Y cuando vayan los bichos eh, Vayas y la tomes Ah, campeón, pero eso si era fácil, ¿no? Eso sea, lo pasa que, claro Tenía que jugar con el timing O sea, Dark Souls es muy... Ya me entendéis De timing Y este juego no Entonces tenía que pillar como rico y de los dos segundos que tiene De ir para atrás y para adelante, ¿no? O sea, nada Al final y al cabo voy a tardar más Si hago eso No me gusta dejar el trabajo Si termina, fortemente Tengo que recoger los pedazos Podemos avanzar ya Está fácil Lo que pasa es que Claro, yo no sabía que se de... O sea, se spawnaban otra vez Campeón todo el rato lo... Igualmente, ya lo mataste Sí, campeón O sea, era, era fácil Claro O sea, creo que así era más complicado Yéndome con los bichos al spawn Simplemente había que ser paciente Y tamear a los bichos bien Literal Me encanta también los no-hit Campeón O sea, casi casi Tengo un working record de Cat -head. Entonces siempre ya este tipo de juegos Como es muy fácil para mí Al mismo tiempo Solo lo más difícil Puede ser que me, de... me, me, me... Ya me entendéis Me despierto Toma el arma de Tommy Wow, oh, esta es la... Uoh la... cinco corazones de tinta Qué pateo, ¿no? Qué nivel me dice que vaya Cinco corazones de tinta utilizar el... ¿Eh? en las profundidades Vale Será el último requisito de esta mujer Es muy largo ese uno capítulo Es muy largo, güey Mamá huevo Súper largo, tío Vamos a guardar Eso es lo importante Buffy, vámonos, cojones Dale ahí, niño Ha dicho... En el parking, ¿no? En la P, ¿no? Sí, ¿no? O sea, nadie ¿no dicho la P Ah, en la P de profundidad, ¿eh? Desapareció porque moriste en el eh, capítulo eh, 14 Nada, campeón, es imposible Ah, en el 14 de WD, perdón, coño Mierda, mierda, mierda Le da la P, coño Nada, era imposible pillar la Thompson ahí A ver, una... Si me hubiese hecho antes el juego, sí La verdad, me costó ese capítulo ah, a ver, yo si lo hubiese jugado antes campeón eh, No me hubiese costado nada, ¿no? O sea, a mí no es que me haya costado, sino que voy más lento porque estoy más empachado, ¿sabes? En verdad, y con vuestra ayuda siempre y cuando voy rápido, ¿no? Al fin y al cabo, si me veis que me atranco siempre me ayudáis. Que se agradece, además. Yo no soy de jugar a juegos de puzzle. Como ya sabéis, de terror, pues al mismo tiempo tampoco. Ah, está aquí el Bendy. Escúchame, Goofy. Eso tonto, no le, tema, no le temas a ese payo. Que es el Dead Mouse. ¿Tú estás vivo o qué te pasa? Churrita mía, te quita el corazón, no me grite más. Me cago en la leche Yo creo que este capítulo cuesta, supongo, en general Porque es demasiado largo, ¿no? Sí, tedioso al mismo tiempo, en plan, vete para allá, vete para acá Vete para allá, vete para acá Ahí está eh, el proyeccionista eh, merodeando en la oscuridad Si tú lo dices, hermano, le meto de ocho con la tubería, churra En toda la cara, en la carita, bebé Asegúrate de permanecer fuera de la luz eh, Si no eh, si no quieres por una solo trae, eh, tráeme las piezas que necesito Sí, señora, si tú lo dices... Entiendo, ¿eh? es cabeza. Es, es Pyramid Head, ¿no? Difa lo consiguió a la primera porque encontró un bugueo eh, que es, eh, Que no se podían acercarse los bichos. Tiempo para que veáis, ¿sabes? Flipa. Ah, claro, el juego también tendrá su.. ya me entendéis, su bug y tal, y se podrán llegar a aprovechar. ¿Ese bicho va a dónde va, tío? O sea, la cosa está en. ¿Cómo cojones encuentro los corazones? O ¿puedo matar a ese bicho el cabeza piramidal? ¿Cómo va eso? O oh, aquí están a los bichos. Eh, ya está, es la última tarea. Ya, eh, ya es el final del capítulo. ¡Qué bien, leñe! Es que a ver, a mí me agobia un poco cuando están tan longeo. ¿Sí se puede matar? En serio, pues lo voy a intentar matar, eh, de una. jodería, lo mato ya, vamos. A ver, no me pasa nada. Eh, daros cuenta que llevo ya casi una o, casi dos horas con, con el capítulo, ¿eh? O sea, joder, que el juego tendrá ocho porque si son 6 capítulos 7, como me dijisteis ayer, tampoco tiene más. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo jugaremos, como os he dicho, al Bendy. Lo malo es que cuando viene Nicole es cuando sale el juego. Pero bueno, en verdad no tiene nada de malo, simplemente lo juego por pues, cinco días. Bueno, oh cuatro o cinco días después, que tampoco pasa nada, ¿no? La verdad. La mayor, o sea, todo lo malo fuera eso. Y el corazón de este bicho, ¿dónde está? ¿Y? Eh. Se puede matar, pero eh, la verdad cuesta. Nada, no te dan entonces, pancero tú y, y, y Lord. Nada, ¿no? Entonces que le den por culo. Ni te nada No era. Eh, por un corazón Ah, vale, por allí me puedo ir Vale, vale, vale. Creo que no No, me, me he rayado, campeón O sea, literalmente en plan rollo No sabía por dónde debía de ir ¿Y eso? Ah, el bicho va ahí adelante, ¿no? De puta madre Vale, otro corazón ¿Cuántos eran? Cinco, ¿no? De... Hostia uh -huh, Let's go Eh, se me apaga el monitor ah, Me va a pillar, gente ¿Qué molestos son los sonidos de este juego? ellos Son muy, muy molestos, loco Un poco Vale, eh, si me ha conservado el progreso va de, va de puta madre Creo que eran 4 eh, o 5 4 o 5, a ver Si ¿Sí la ha guardado, pues mira, ya Lo tenemos casi aquí Lo malo que claro, no me he dado cuenta que estaba por ahí Pyramid Head de, Del Silent Hill Y yo otra vez está aquí Probable 4 Nada, ah, lo tenemos aquí Por lo menos es que me agobia mucho cuando un capítulo es tan largo Y sobre todo cuando... Ya me entendéis, los juegos siempre generan los que generan. Da coraje. El juego no está nada mal, la verdad. Y han venido gente bastante simpática, al igual que tú, campeón. Ese low, que se agradece. Eso es lo principal a la hora de streamear un juego que ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? En este sentido, como por ejemplo eh, el, el Bendy. O sea, es súper agradable, al mismo tiempo bonito, ¿no? Ya me entendéis, está chulo. Sentimiento cat le llamo yo. El corazón del otro, del último que queda, estar aquí, ¿no? Están estuqueados. Qué raro que no me hayan pegado un Jansker, ¿eh? Aquí está, vámonos, gente. Del tirón. Háblame, señora. Cuatro, pues eran cinco, coño. <risa> la madre que le parió. A ver. Eh, aquí está. Final eh, Sigue rotaciones eh. eh Sus manos, entrámelo por ahora. Eh, no me gusta esperar. Ya voy, señora. Joder, macho. Vuelve. Eh, se pone exigente la paya, ¿sabes? Me está persiguiendo. Me está persiguiendo cabe, o sea, cabeza piramidal, Eh, Pyramid Head del Silent Hill Modo, modo rétrica. Nada a pegar, ¿no? Me voy, gente No voy a tener que salir por el camino ese de la muerte Nada, ah, o sea, lo que te ralentiza Ahí es el, la tinta, entonces pues se hace un poco más complicado Pero worth it, vámonos Y vamos a ver qué nos dice la señora y terminamos el capítulo Que perdonan también, es que cuando ya casi son Dos horas de, del capítulo, pues, es duro, tío O sea, básicamente yo no estoy acostumbrado a jugar A juegos de, de terror puzzle así se hace pues, de aquella manera eh, a la 9, vámonos, gente. Close the door, beats. Easy farming. Let's go. más a mientras para acá, a ver, un segundillo. Y me, me gustaría traer para terminar un roguelite nuevo que. que bueno, roguelite es como el Ares, tío. Eso es lo que me, me llamó la atención, por supuesto, en este sentido. ¿Verdad, campeón? ¿Te metiste? ¿Te metiste en el Discord? No, ¿no? O sea, si quieres ahora te lo paso otra vez, Lau eh, El Discord para que te, que te metas por eso. Eh, me da asco, Alice. Es demasiado duro, campeón. O es sea, plan, es lo que te has dicho. Está... Oye, voy a guardar. Está para meter relleno, para que el juego dure 8 horas en vez de 6 Quisiera decir algo, eh, pero sería spoiler. Nada, campeón, se agradece, hombre, en ese sentido lo eh, se agradece muchísimo. Al igual que ya sabéis que tengo mis sospechas sobre Bo sobre Boris, eh, sobre ah, yep, eh, Goofy, pero no me habéis dicho si es malo o bueno. Así que lo agradezco, coño Igual que cuando estamos jugando al Litter Nightmare vino un niño y me dijo al final Y yo borro el mensaje súper rápido No lo digo por ti, campeón Sino el, el ejemplo Espero que haya disfrutado nuestro tiempo juntos No, no he disfrutado, señora Eres una pesada Siempre lo eh, atesoraré Vuelve al ascensor Y yo, déjame de mandar, señora Es hora de irse a casa Sí, sí, sí Joder, tío manda a la Hacienda, compadre Vuelve a la superficie Joder, Alice Te metí a la tubería por el papo, eh Mira que no tiene papo de tinta de eso Ah... ¿En serio? ¿Cómo? Ah, eso ya lo abrí, ¿no? Yo también eh, se lo quería decir, seguramente eh, Pero es spoiler Claro, o esa es la cosa, ¿no? Que en plan agradezco Habla solo ¿Te has preguntado cómo es el cielo? Pues azul, hija puta Me, me gusta soñar, que es muy bonito Sí, sí, aquí súper precioso Un valle suave de pasto eh, verde Cubierto por un sol caliente ¡Prize <risa> the sun! Literal, no creo que vuelva a llegar a verlo Lo dudo, señor del demonio ¿Estás listo para subir mi eh, pequeño mensajero? Los cielos están a la espera Mientras que no me meta mano por ahí abajo, so guarra. Digo, <coughs> perdón. Esta, eh, vale, le he leído demasiado rápido y todavía estaba ahí el mensaje. <risa> Hermano, no me llore, no me llore más. Ya nos cargó, eh, la chingada. Eh, increíble la señora, eh. Hija puta, se pone malévola ahora, eh. <risa> goofy goofy bro. ¿De verdad tía que te dejaría robar? ¿Robar? O sea... ¡Guffi! ¡Agárramela! ¡Guffi! Puta, Alice, terremoto Va a morir Buffy, hermano No, no, no quiero No quiero Si es el Boris más perfecto que he visto y lo quiero Lo no necesito en mi interior para poder ser hermoso otra vez Terremoto del garcho, eh, terremotazo No, no lo entendí, o sea, no Será el spoiler, pobrecito, Goofy Joder No, no, no, déjate de rollo que te pego un tazo, eh, perra ¡No! ¡Goofy! ¡Bast in peace, Goofy! ¡Está vivo! ¡Hermano! Pégale un puñetazo, Goofy Se lo va a cargar a ellos, date cuenta, Goofy Despierta, te digo, puta, está detrás tuya, coge mi tubería ¡Métesela por el papo! ¿Te quiere que?